Que son como datos buenos, pero la verdad que eh, sabemos que estos aumentos, aparte de directamente, impactan indirectamente porque después impactan su Toca igual. cuando quiere el timbre, de hecho, a mí, no me levanta.